Yo voy a empezar a ver qué pasa. Estamos en el juego Halloween 2 que nos pone una introducción muy interesante. A ver si se ve. Por Dios, perdonen, pero es que Dios, los directos, el OBS y la madre de los varios. Buenos programas, pero ahí se en varios tiros. No se ve nada No se ve lo que estoy jugando Actualiza Vale, se ve Bueno, pues estamos en el Que se me cae el sombrero y los huesitos somos unos trabajadores, de donde está eh, Mayer, y lleva 30 bueno, años encerrado, entre el directo Hello? y que juego es complicado, Hola cielo, soy yo, María, no olvides comprar, Fina, tú avísame, eh, las compro si en el camino. No se Hoy se cumplen 30 años de los asesinatos de Haddonfield y la niñera héroe. Ah, le pido un autógrafo de <ríe> sí, sí. Oído. Me voy a terminar el turno Eso es lo que tú crees Vamos a ver Objetivo, entregar la cena a una pila de gente Vamos a ver Solo quiero saber si se ve el vídeo Está el carrito, cogemos el carrito y vamos para arte. Estamos en la planta 1, lo no sé porque ya probé un poquillo antes, pero vamos, probé también un poquitín, entonces a ver qué pasa ahora, si quiero subir por aquí que tengo que soltar, soltar el carro, venga, juegas nosotros llamamos al asesor y nos vamos para atrás se ve fina si sí. vale fina ¿Qué? que me ayuda que vale. tío sí. vale bueno venga bueno, a ver tengo que soltar la bandeja para abrir la puerta volver a coger la bandeja. y ha dicho que en el segundo piso. Pues oh, venga. Segundo piso. Segundo piso. Quítale te la Esto. ¿Se puede no se puede? No tengo que cerrar la puerta primero segundo piso encima va silbando no sabe lo que le pega. segunda planta joder es que hay que soltar la bandeja y, y abrir la puerta y volver a coger la bandeja y y tal hey tronco no abre, hacemos un globo. El globo lo de los repartidores. A ver. No vuelven a abrir. Ah mira, aquí está furadito Soltar el carro. Ahora vamos a coger. Coño, ¿dónde está el carro? pero si acabo de subir con el carrito y tenía policía delante ¡Vaya mierda de directo! Encima... El juego ha tenido un bug, porque he pasado de la planta no sé qué a... Ahora te va a cerrar, espérate... Esto es un directo, con más fallos que... que vamos... Es que he llegado al final o qué? Pedro, ¿qué pasa? Estoy aquí intentando luchar contra... Es eh, para abrir, vale, pero... Y, si yo estaba en la segunda planta, ¿cómo que estoy aquí? Bueno, me parece que esto es un bug, ¿eh? Porque yo estaba al lado del, del guardia y resulta que que estoy aquí perdido, estoy encerrado aquí. Vaya mierda de directo, qué gracia. Esto sí que tiene gracia. Para pa ser un canal de juegos de terror, ya resulta que necesito la tarjeta de acceso, que no la tengo. Y estoy aquí en.. en por donde sale. Vaya mierda de directo, tiene gracia. Aquí está la compañera, pero no puede Bueno, voy a intentar eh, volver a poner, eh, o sea, reiniciar el juego. Último es, checkpoint. Sí, vamos a el... ver. Vale, estoy aquí. Vamos a empezar con la bandejita de los cojones de nuevo. Voy volver a poner, o sea, reiniciar el juego. Último checkpoint. Voy a Ya, juego un puto coñazo de... de, de ya. quitarlo de la puerta a ver salimos por aquí que no sé qué le ha pasado el juego que se ha quedado bugueado si sí, probéate un poquillo y dos no, esta venga abre coño con la bandeja Industan Gamer Sorry, hello, how are you? I'm sorry, but the, the direct Is a It's a shit I don't know why Because I am Bad streamer A ver, aquí a Tiene que bajar esto. Hay ah, de dor la puerta coño. Eh, ya no sé si habla en eh, español, en eh, chino o, o, o en francés. Si vous plaît, je vous demande des excuses parce que j'arrive pas passer. Cierro la puerta era la planta 2 y aquí, aquí hello que no puedo que, que ha pasado algo fin pero el sonido de juego ahora se jode el sonido de juego huesito que estamos ¿Cómo se dice nos está tocando las narices hoy de pronto se ha ido el sonido de juego y yo no, no he tocado nada vaya sombrero de los cojones. vaya directo ¡Yo la casa chana. ¡Oh, qué vergüenza! La vi en viejo. Me ¿Qué? estáis viendo todo y haciendo el ridículo aquí. Será por Halloween. Pero que, que se tenía que oír el sonido del juego. Y, y se ha perdido. ¡Joder! ya que se mira aquí es donde antes estaba el colega y pasé de pronto a una zona que que no tenía que llegar voy a darle el papeo pero no se oye nada gracias amigo qué clima loco vale sí pero y el sonido Vale, ahora tengo que ir a la planta 3 Pero no me sale Ni en los mensajes arriba Esto es un eh, va a salir un bug eh. No, broma ¿eh? Ah, que estoy emitiendo dos veces Dice Pedro Game ¿Y cómo se puede emitir dos veces? Pues no tengo ni puñetera idea Ya ves ¿Y ahora qué hago? Pero si cierro el juego, se va el juego Ahora Ya emitir dos veces, pues Lo siento, pero emitiré dos veces Pero es que no sé cómo quitarlo Y el sombrero se me va Huesito ahí para el lado Ahora que ya la tercera planta Vamos a la tercera planta. Lo sé porque lo, lo vi antes. Dios, que mal se ve. Eh? Encima se ve asalto. Estaba en la tercera. Pedro, ¿cómo escapo de esto? Joder, en vez de un canal de Halloween parece uno de Benny Hill, de risa. Tercero Coño Espero que lo estés pasando bien Por lo menos Yo estoy pasando un mal rato que lo flipa. Pero si es que entonces se puede salir Tercero Aquí, vale Vamos, pero vamos, hombre Venga pero no, no tengo los indicadores que tenía antes a la izquierda que decía que había que darle de mercenar a los policías, a los de la celda, no sé qué, no sé cuánto y no tengo nada. Aquí ha pasado algo. Pedro ya se va, claro. No se va, ahí, ¿no es más? Es que hasta yo mi día, vamos, yo ahora mismo me gustaría desaparecer. A ver, el carro, la cena. ¿Tú vas a cenar? happened? Yo qué sé, no vas a cenar más abierto. Porque venga, a darle de comer a los pichones. Pero qué? Pero déjame socio. Venga. Vamos a darle de comer a los la vi que cachondeo de vídeo Y encima en directo Y grabado doble Yo ya no sé esto eh, Aquí hay que estudiar Yo que sé Lo más grande vale ¡Eh! ¡Coño! ¡Ya! ¡Que, que no ha que sea! ¡Vamos! De, de, de... Oh, eh. Raven, gracias Dice que está eh, eh, genial di, El directo está genial Digo... oh, Gracias, socio Pero es iba aquí con, con Dios ¿Qué ha hecho este? Hostia, espérate aquí La, la, la ha pasado? Ah, mira, ya, ya me da instrucciones. Hay que escapar del hospital. Consigue una tarjeta de acceso del primer piso. Y como yo al primer piso. Ya ha aquí? Ay, no mira, mira, aquí, aquí he visto dos botones. Yo, pero, pero, pero, pero, pero, a ver, escudo y dos. ¡Oh! Vale. Qué manera de hacer ridículo. Y encima, huesito, es que me pesa mucho en la cabeza. Ah, toma por saco. Ah, no, para abajo, primer piso, este cuál es, de second floor, encima es una mejilla difícil de manejar, el juego está muy bien, pero es un poquillo complicado, con tanto darle a la E y no sé qué, a ver, a ver, yo, Dios, vámonos. Dos no, para abajo. Dios, me ha trincao. Pero y la máscara que es de madera. ¿Qué pasa aquí? Dios, me otra vez. Aprieto los botones del mouse. Vámonos. Dios, me va a matar. Puta madre. Vamos. Corre, corre, corre, corre, corre, corre. corre. Escapa, escapa. Oh. Vamos para arriba a ver La linterna por si acaso Y este cabrón de esta. Dios como sube y me mira Hostia Ya vale No La musiquilla Ay que está aquí Va te voy Va te voy Cierra, cierra, cierra Cierra hijo de puta Pierna. Me ha trincado. ¡Qué cabrón, venga! Ay, me ha matado. Me han matado. Me han matado. Puta, pero parió bien. sombrero con un huesito ahí. Está. Yo espero que no haya que hacerlo todo otra vez. No, parece que estoy de haber bajado. A ver. La linterna está ahí, arriba yo me voy para arriba sube, sube sube, ¿por qué no sube? Dios santo, quita la linterna, por si acaso no encuentre donde es. que sigue subiendo pero, ¿dónde qué? que ir? Cierro la puerta esta ¿Dónde están las luces? Está ahí yo. No se oye la música Está ahí yo. Joder Dios, qué mal rato Entre la mierda de estreno que me está saliendo El sombrero que está Yo ya, ya creo por haber jugado estos juegos Creo que, que tenemos que ver Que, que el Michael S se vaya De De para abajo o algo Para poder acceder A una Que viene A ver si lo veo por aquí La vi Pedazo de juegazo Qué lástima que lo esté haciendo yo. Esto lo coge Irónico, o Raven, o Pedro, o, o cualquier colega... ...y hace una maravilla. A ver... Yo no me atrevo a encender la linterna. Pero ¿dónde estoy? ¿Qué piso? ¿Qué ¡Ah! ¡Dios! ¿Qué ha salido aquí? ¡Corre! ¡Ya! ¡Ya no me puedo escapar! ¡Aprisa con los botones del maú! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre! ¡Ya! ¡Policía ahí arriba! La gente. ¡Mierda! ¡Corre, que eh, ¡Vámonos! ¡Entra, entra, entra! ¡Eh! ¡Ya, ya! ¡Que no a pillar! ¡Ya! vamos, no va, me ya la Me cacho ya la, la mano. joder, Inductant necromutante, gracias por estar ahí, pero es que me cuesta ver el chat le tengo dicho a mi mujer que me diga quién me es, ¿Sí no te escucha! es que no te escucho con los cascos a ver oye ¡Oh, dios, pero cómo me ha pillado tan pronto ¿Es que no se ve Vamos. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy para arriba? ¿Se ha ido? Por la música, lo sé por la musiquilla. Dios santo, a ver si se va, se va para abajo. A ver, nos da tiempo. Vámonos. La tarjeta, la tarjeta o la puerta, la tarjeta. Ya. La otra vez, susto este La tarjeta, la tarjeta La puerta Vamos, vamos, vamos, vamos ¡Que espera! ¡Vamos! ¡Cierra! ¡Cierra! ¿Dónde voy ahora? ¡Ah! ¡Aquí! ¡Ah! Cierra, puta! ¡Ya, vas! Me y solo me falta ver si la chica estaba bien. Ah, mamá cago! ¡Qué cago! ¡Qué ¿Qué hago? ¿Lo juego otra vez? ¿Bien intentarlo otra vez? Y si no, pues... ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué viene? de puta sube sube que se vaya que suba cabrón la musiquilla se ha vuelto ahí dios el juego está acojonante es buenísimo es muy difícil de manejar pero es una pasada Este vídeo lo tengo que hacer Que se va, que se va Vete para abajo ¡Corre! ¡Corre! ¡La tarjeta! ¡Mierda! ¡Susto este de los cojones! ¡Vamos! Espérate, ¿y aquí? No, aquí no para acá Cierra, cierra, cierra Que suena la música ¿Dónde está? ¡Uy! Que ven ahí ¡Qué chaco la madre que te parió! ¡Vámonos! Ya te voy a cerrar Cierra, cierra, cierra ¡Cierra! Cierra. ¿Qué, ¿Qué? ¡Corre, corre! corre Que nos pilla! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Cierra! ¡Que cierre! ¡Que cierre! ¡Ya, lo pillado! ¡Corre, corre! ¡Ya! Que a una puerta por ahí Los botones del maun y de los cojones Puta puerta Dios Mira cómo nos persigue el cabrón Y tengo la puerta abierta Y sigue detrás mía ¿Pero qué coño le he hecho yo? dios hacía tiempo que sigue detrás ¿Pero por qué? Pero no sube Vete ya Para abajo yo tengo la boca como un zapato tengo que entrar por la puerta de, de allí para ver si está la recepcionista bien pero ¡Ah! dónde ha salido bien ¡Yeah! No consigo los chicos, lo siento, lamento el directo, lamento no poder pasarme de esa fase porque no sé cómo pasarla, lamento todo y espero que por lo menos mi gilipolleces y la mierda que me ha pasado pues os divierta. así que me despido, chao y hasta la próxima. Ah, me lo voy a pasar o lo voy a intentar pasar grabado y luego montado, porque no hay otra cosa. Voy a cortar el directo, lo siento. Así que, un abrazo a todos. Hasta la próxima.